Ya no me importa si te vas con él Esa etapa yo ya la pasé De que sin ti yo me la paso bien Te juro que ya no te quiero ver No me interesa si quieres volver Por favor ya no me digas de ver Tan solo fuiste una mala mujer Una mala mujer No me interesan reclamos tampoco Regalos que tengan que ver con usted Ya no me importa Ahora soy yo el que no te quiere ver Sentí mi corazón roto Por culpa de un jodo que tal vez tenga otra mujer Ya no creo en el amor, la fucking tristeza me está consumiendo Mientras otro blue me prendo, me caigo y nomás no aprendo Quise olvidarte y tu recuerdo me está persiguiendo Ahora te escribo canciones sentado en mi cama sintiendo que me estoy cayendo Pero no te preocupes, beba, te juro que estaré bien Sigo peleando con ellos, yo interno que tal vez nunca te conté Pero eres un el caído del cielo que probablemente yo nunca tendré